Hola, soy Rafa Sala y yo también soy un Black Hero. Bueno, yo creo que, que ahora estamos en el mejor momento ¿no? musical. Eh, tenemos mucho más acceso a todos a, a nuestros grupos favoritos, a nuestra música, a, nuestros, a conciertos. A, tenemos un montón de posibilidades. ¿no? La verdad es que mi generación eh, era una generación en la que no teníamos estos accesos ahora a, a la música, ¿no? tan, tan fácil. ¿no? Teníamos que, que quedar entre amigos para para comprarnos un libro o algo así, ¿no? ya no quiero pensar las generaciones anteriores ¿no? ahora, hoy en día, cualquier chaval en su casa le da un botoncito y ya ahí tiene ¿no? todo, todo el libro, todo el disco, todo lo que quiere ¿qué es bueno o no? bueno, hay que enseñarles que, que, que hay que pagarlo, ¿no? como hacíamos nosotros eh, porque si no, esos ídolos y esos, esos grupos que tanto nos gustan no, no podrán hacer más discos para que tú puedas escucharlos, ¿no? Pero, pero bueno, sí que está esa información que es gratuita y que tú puedes acceder, y que eso es maravilloso hoy en día. Entonces, por eso digo que creo que hoy en día es fabuloso y es, es, es buenísimo, ¿no? Bueno, entonces eso tiene algo bueno, ¿no? De que tú puedes conseguir y, y escuchar a tus músicos y todo esto. Pero, pero también eso tiene otro problema, ¿no? O bueno, no es el problema. O, que todo es súper rápido y la sociedad en la que vivimos es, es bastante rápida. Entonces, parece como que un músico o un artista se tiene que formar enseguida, ¿no? Y, y no. Y eso es algo que, que cuesta mucho y por eso vienen las frustraciones y muchas veces pues, el, el, el músico sufre mucho, ¿no? Y a veces lo, lo, los, vienen las quejas, ¿no? Y viene todo esto. Mm, pero bueno, yo pienso que que hay que trabajar mucho en, y es un esfuerzo bastante grande el que hay que hacer y hay que formarse, ¿no? Como cualquier otro trabajo, ¿no? Hoy en día. Eh, no dejamos de ser trabajadores como, como cualquier otro, ¿no? Tenemos nuestras, nuestras entrevistas de trabajo, que es como ir a acceder a un grupo y que digan no, no puedes entrar en este grupo o sí y, y así, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que falta más formación ¿no? eh, a nivel musical eh, que hoy en día es muy posible, es muy fácil y, y tenemos un montón de herramientas como también a la hora de hacer nuestra propia música. Creo que, que es súper fácil porque incluso mucha gente dice, no es que es muy caro, es que grabar un disco es muy caro. Es que hoy en día hay escuelas de música, eh, que no voy a decir nombres, pero que tienen estudio de grabación y que puedes grabar ahí, incluso buscan siempre bandas para que para que puedan grabar allí y que puedan, y que puedan tocar, entonces joder, eso eso sí que hace mogollón de años era imposible, para buscarse y grabar tu propio proyecto era como, tenías que buscarte ahí tus tres pistas, tu no sé qué, y bueno, y a ver cómo sonaba eso, ¿no? Y, pues, pues hoy es una maravilla, la verdad es que yo incluso lo he hecho, he, he, he grabado en sitios así y es que tienen unos medios increíbles ¿no? De, para, para grabar y, y cuentan con casi las últimas tecnologías ¿no? para, para y, y bueno, y algunos dicen, bueno, es que no tienen los micrófonos eh, tal, pero bueno, eso no creo que sea lo más importante, lo importante es que puedas hacer tu proyecto y bueno, más, mmm, más fácil, pues por eso... Esa... Mmm, mi idea, ¿no? De que creo que hoy en día es, es más fácil pues tienen más acceso eh, Hay que pensar más en cómo, en cómo solucionarlo Y cómo apoyarnos en todo esto Más que en, en criticar, ¿no? Porque al final va a ser un reflejo de todos estos que... Que tanto nos mueven, ¿no? Que, que nos manipulan y quieren jugar con nuestras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es... Hay que, hay que fijarse más en cómo podemos ayudarnos salir adelante, apoyarnos y, y unirnos un poquito más, ¿no? Que yo creo que, que esa es la, la posibilidad. ¿De cómo está el tema hoy en día? Pues yo creo que es como en cualquier otra ciudad, ¿no? O cualquier otro país de, de Europa y fuera, ¿no? De, en, yo he tenido la oportunidad de estar en, en Inglaterra viviendo y... Y es, yo lo veo igual que aquí, o sea, hay las, todos piensan lo mismo, que si es a las que pagan, es a las que no pagan Realmente es exactamente igual, no sé, no sé en otras ciudades como Francia o, o Alemania o el resto de Europa No sé cómo, cómo, cómo se lo gestionarán, pero yo creo que, que es igual en todos lados Que es cuestión de trabajar mucho de, de, y de moverte mucho, ¿no? más bien las oportunidades yo creo que surgen estando ahí, estando en la música y moviéndote y esa y, y, y es la única manera de que puedan surgir las cosas. No hay no hay ninguna otra forma y, y no cerrarse. La verdad es que creo que, que lo importante es, es abrirse y, y no tener prejuicios a la hora de la música como, como muchas veces ocurre. Yo creo que cada uno tiene que buscar su camino y su forma de, de expresarse. Y eso es súper importante, porque es donde realmente vas a, a aportar algo, ¿no? Y donde te vas a sentir a gusto.